Boxear News. Bienvenidos, este es el podcast número 2 de Boxear News. Hoy es 20 de diciembre. Anoche el Canelo Álvarez dejó en claro que de aquí hasta que se acabe su carrera, nunca lo veremos con un oponente competitivo. Lo de anoche de Calum Smith es una vergüenza. Que te subas a pelear sin puntería, sin ganas, sin fuerza fingiendo que boxeas. Y quizá algunos digan, el Canelo es tan bueno que no lo dejó boxear y que no deja boxear a sus oponentes, pero no se engañen. No pierdan el tiempo viendo la repetición, ustedes saben lo que vieron anoche. Yo aquí luego, cuando ya esté disponible el video, lo voy a poner en cámara lenta para que vean de lo que estoy hablando. El Canelo se consagró como el número uno libra por libra del mundo. Así lo publicamos ayer antes de la pelea. Continúa la era del Canelo, todos quedaron muy contentos, Canelo se hizo más popular. Por consiguiente las televisoras en México y para el mercado latino en Estados Unidos volvieron a tener un espectáculo que atrae a los grandes públicos, por consiguiente a los grandes anunciantes. El boxeo está vigente como un gran entretenimiento en plena pandemia y todos en la industria del box están muy felices. Los organismos lo están, las redes sociales lo están, se va a hablar mucho del tema, mucha gente va a estar conectada. Y hay una lista muy grande de boxeadores que ya vieron lo que tienen que hacer arriba del ring a cambio de esa gran oportunidad económica. En fin, el gran campeón de los medianos, Callum Smith, perdió el invicto. Su récord queda en 27 peleas, una perdida y 19 knockouts. No creo que volvamos a escuchar de él. Van a ver que de la noche a la mañana su imagen se esfumará. Fue construida por un propósito y ese ya se cumplió. Mientras tanto, el récord del Canelo queda en 54 peleas, 36 por la vía del knockout. Una sola derrota y dos empates. El día de ayer, Eddie Hearn anunció que está confirmada la revancha entre Juan Francisco el Gallo Estrada contra el Chocolatito González para el 13 de marzo. La sede aún está por confirmarse. News. También ayer entrevistaban en la función de anoche a Errol Spence Jr. respecto a qué es lo que debía pasar para que se diera la pelea contra Terence Crawford. Y la respuesta es la misma de hace unos meses. Él quiere que el contrato sea 60-40% o hasta 70-30%. Y de no ser así, no habría ningún chance de hacer la pelea. Pues su argumento es que Terence Crawford no ha peleado con nadie. Yo creo que la solución, como decía alguien en una publicación que hicimos al respecto, voy a tratar de conseguir el screenshot para ponérselos, pero decía 40 y 40 y el que gane se queda con el otro 20. Ya con ganas de hacer la pelea, esa sería la mejor opción. Este viernes pasado, el zurdo Ramírez regresó al ring Luego de estar inactivo, anduvo buscando, así como el Canelo, como Mikey García, como Manny Pacquiao y muchos otros, estuvo buscando su independencia, hacerse agente libre. Y una vez que lo consiguió, vuelve al ring y venció por nocaut a un desconocido en los escenarios estelares, Alfonso El Tigre López. Deja su récord en 41 peleas ganadas, 0 perdidas, 27 nocauts. Y también deja la duda de hacia dónde irá su carrera a partir de ahora. Tiene todo para convertirse en la figura del boxeo mexicano. La mesa está puesta. Si sí decide enfrentar a los que están en el top 5 de su categoría, como Kovalev, Pibol, Vetterviev, y se puede convertir, chequen esto, se puede convertir el próximo año en el ídolo mexicano del boxeo si él así lo decide. Solo es que no se desespere, que no caiga en trampas de organismos, de promotoras que lo lleven por un camino segundón. Eso es lo que no debe aceptar. Debe buscar una agencia, de una buena agencia de relaciones públicas que le consigan las buenas peleas. Y yo sé de alguien que estaría encantado de promover casi gratis su carrera. Oscar de la Olla, que estoy seguro que tiene cuentas pendientes en el box. Ustedes saben a qué y a quién me refiero. Dios. Antes de que se me olvide, los invito a suscribirse a mi Twitter, @boxearmx. también pueden checar mi Instagram, Facebook y en YouTube. Ya vamos a regresar con los videotutoriales, solo que por este tema de la pandemia se ha complicado. Pero en enero vamos a regresar con todo. Otra de las noticias esta semana fueron las declaraciones de Lomachenko acusando a los jueces de haber sido sobornados y que por eso le dieron la victoria a Teofimo López. Dice que vio la pelea nuevamente, que no ve que Teofimo le haya ganado y en realidad si es que vio la pelea tendría que explicarnos también su actitud de los seis o siete rounds en los que anduvo corriendo. Lo exhibió al final de la pelea, eso es cierto. Pero como dice el dicho, no la ganó Teofimo la perdió Lomachenko. Golovkin gana por nocaut técnico, sigue haciendo historia a sus 39 años con un excelente y muy potente jab, el sello de toda su carrera. Buena velocidad todavía, se enfrentó a un boxeador muy limitado, el polaco Kamil Seremeta que era el oponente mandatorio, quién sabe cómo le hizo para llegar ahí. Pero bueno, lo tumbaron en cuatro ocasiones durante la pelea y ya no salió para el round número 8. ¿Qué sigue para Golovkin? Eso lo preguntamos en la publicación en Boxear News. La gente opina que quieren verlo nuevamente contra el Canelo, otros mencionan a Munguía, a Jaime Munguía y a otros a Germán Charlo. Aunque Golovkin declaró también en estos días que la pelea contra el Canelo es probable que nunca se dé. Dice que el Canelo ha decidido que lo mejor para su carrera es quedarse con una victoria controvertida en lugar de resolver esas dudas. Eso fue lo que dijo Triple G. En el podcast pasado les comentaba de una pelea entre Félix Verdejo y el japonés Nakatani. El boricua tenía serios planes para enfrentar a lo mejor en las 135 libras. Se hablaba de Teofimo, se hablaba de Gervonta Davis, el mismo Ryan García. Pero primero tenía que vencer a Nakatani y no fue así. Muchos pensamos que le faltó esquina, no supieron descifrar que cuando tienes a tu oponente lastimado debes usar dos o tres variantes como pegar al cuerpo que hayas entrenado en tu campamento para poder así terminar el trabajo. Verdejo siguió utilizando el volado de izquierda que falló durante toda la pelea y permitió que el japonés se recuperara. Y Verdejo se quedó sin aire a tal punto que fue noqueado con un jab en las 135 libras. Muchos dicen que no tiene quijada. Yo creo que más bien le faltaron pulmones. Le falta hacer un campamento en la altura porque el boxeo lo tiene. Tiene el sello boricua, pero tiene que hacer cambios si es que quiere continuar su carrera. La más buena noticia de todas estas semanas. Se está negociando ya la pelea entre AJ Anthony Joshua contra Tyson Fury. Esta pelea será en 2021, posiblemente en Dubai. No va a haber otra pelea que vaya a generar la misma expectativa el próximo año. Quizá Canelo Charlo o Teofimo contra Gervonta Davis. Quizá Errol Spence contra Crawford. La del Gallo Estrada contra Chocolatito va a ser buena, pero no al nivel de esta. También Pacquiao contra Crawford. Eh, Wilder contra Usyk, Pero económicamente en el papel, por toda la fórmula en la promoción. Dos británicos, dos pesos pesados... Peleando en Medio Oriente va a ser un espectáculo difícil de igualar. Dios. Si sí les gusta el box, si sí les gusta mucho el box. No se pierdan el 31 de diciembre una pelea de campeonato mundial de esas que son de a Veras. Kazuto Yoka contra Kosei Tanaka por el título Junior Gallo OMB. Una pelea a 12 rounds. Sería un momento diferente de terminar el año, no sé, eh, imagínenlo. Último día del año, tú sentado en el sillón, acostado tal vez, viendo en la madrugada una pelea entre japoneses, que está por demás decir, va a estar llena de golpes, como solo los japoneses suelen aguantar. Dios. Por último, Manny Pacquiao declaró que aún le quedan dos peleas más en alto rendimiento y esas deben darse en 2021, este año que va a comenzar. La duda, y eso lo platicamos aquí en la redacción de Boxear News, ¿quién va a ser el machín que se anime que quiera arriesgar su carrera contra el filipino? Pacquiao está buscando la gloria, ese es su proyecto, quiere ser presidente de su país y la mejor propaganda para él es llegar como un líder que está para ganar cualquier batalla. Ya saben, eso de la propaganda en la política. Eso es todo en este podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Si les gustó, suscríbanse. El próximo año esto será cada semana y espero les guste. No se olviden de activar las notificaciones. Suscríbanse. Chequen el Twitter de Boxear. Todas las noticias nuevas, noticias de boxeo todos los días, al igual que en Facebook. Boxearmx y Boxear News. Cuídense mucho. Gracias. Hasta la próxima. Boxear News.